En los próximos minutos vas a oír a hablar de una industria que está explotando en todo el mundo. Mientras muchas familias a nivel mundial están sufriendo las limitaciones económicas en sus vidas, una compañía está aportando una solución real a cientos de miles de familias en más de 160 países. Y no solo eso, la empresa que vas a descubrir hoy, en los últimos años, ha creado miles de historias de éxito. Su impacto es tan contundente está ampliando sus horizontes y acaba de abrir el mercado de Estados Unidos de forma seria con un servicio único en el mercado trillonario de Forex. La compañía con la que estamos desarrollando oportunidades de generar ganancias masivas es Success Factory, que significa fábrica de éxito. Una compañía de infotecnología que ofrece productos y servicios de primer nivel para ti y tu familia, que te permiten ganar dinero desde cualquier parte del mundo. Solo necesitas tener conexión a internet, simple. Fue fundada por Chris Res, el fundador visionario, y Nils Grossberg, que es el CEO de la compañía, en Estonia, que es el Silicon Valley de Europa. Fue en el año 2016 y ya está desarrollando negocios en 160 países y recientemente abriendo el mercado de Estados Unidos con uno de los servicios más rentables del mercado. Contamos con productos y servicios en industrias que son tendencias de mercado, productos y servicios que te ayudan a ganar dinero. Success Factory cuenta con oficinas centrales en Ámsterdam, los Países Bajos, donde paga impuestos. Pero lo más importante, la persona que te ha hecho ver este vídeo quiere que tomes ventaja, siendo pionero, escúchalo bien, del lanzamiento de la oportunidad multimillonaria más grande de los últimos años. Para que puedas asegurar tu futuro financiero, o si tienes ambición, ¿por qué no?, puedas marcar la diferencia en tu familia y así enriquecerte. Esta oportunidad está impactando a una velocidad tan grande que si ves la información completa hoy y no te unes rápidamente, puede que te la pierdas. Hoy vas a conocer la oportunidad más grande de los últimos años y que va a construir un legado que va a crear un eco en la eternidad. The View, un nuevo mundo. ¿Pero qué es The View? The View es una plataforma de realidad virtual que ofrece a los usuarios un extenso catálogo de experiencias y oportunidades realmente inmersivas. Aprovechamos la potente tecnología de la realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, para llevar a las personas a una realidad sin límites. Desde viajes y turismo, hasta conciertos, eventos deportivos, desarrollo personal, educación, servicios empresariales, compras... Todo lo que puedas imaginar en un espacio virtual personal, interactivo, instantáneo y real. Muchas personas todavía desconocen la explosión de la realidad virtual en nuestra vida. Y eso es lo mejor de todo, porque hoy, hoy tú puedes ser y estar a la cabeza y no a la cola de esta tendencia de mercado que va a crear miles de millonarios. Metaverso, ese concepto de moda que el creador de Facebook no para de hablar. ¿Qué es y por qué NVIDIA, Microsoft, otros, como Apple, pugnan por él. Pues mira, según Bloomberg, este universo virtual podría suponer un negocio global de 800.000 millones de dólares para 2024. Imagina esto, ser parte de un nuevo mundo y tener acceso al reparto de la facturación que va a hacer The View en el mundo entero durante toda su existencia. ¿Cómo funciona The View? Simple, The View crea facturación en cada país o región del mundo distribuyendo experiencias inmersivas en diferentes industrias, como hemos hablado antes, viajes, turismo, bienes raíces virtuales, comercio electrónico, compras online, educación, juegos, lo que puedas imaginar va a estar aquí. Y sobre todo, reparte un porcentaje del 5% de esa facturación en cada país o región a través de unidades, las cuales tienen un límite. Y eso es lo que da potencial al negocio. Las ventajas de tener unidades vinculadas a países son extraordinarias. La primera ventaja es que adquiriendo esas membresías que ha puesto la compañía a disposición de cualquier persona, formas parte de un pool universal, una piscina de reparto del 1% de la facturación mundial que hace la compañía. Y dos, vinculando la membresía a un país o región, formas parte, escúchalo bien, del reparto del 5% de la facturación de ese país o región. Y todo ello durante toda la vida, año a año, mes a mes, semana a semana, día a día. Voy a mostrarte la visión mágica en el tiempo de The View. En febrero del 2022 se ha lanzado la versión beta de The View. Fue increíble ver a Mr. Chris Res, fundador Sí, presentara en un evento online donde miles de personas de todo el mundo se conectaron y descubrieron lo que es The View hoy y su futuro. Fue emocionante, fue emocionante ver una puesta de escena maravillosa, ver la transformación en directo de Chris Res en un avatar, ver sus movimientos, comprobar que el futuro está aquí. Fue impactante. Porque vimos el inicio de la plataforma, escuchemos su exposición y hemos disfrutado de este nuevo mundo que va a hacer felices y va a enriquecer a cientos de miles de familias y realmente algo único llegó a nuestras vidas. Imágenes que quizás pensábamos que solo se vivirían en películas de ficción. Se van a vivir en nuestro día a día. Y cuando se vio pilotar, por ejemplo, una motocicleta futurística sin límites de velocidad, me di cuenta que The View estaba realmente creando algo poderoso. O cuando mostró que cualquier persona podría jugar al tenis como si estuvieras en la cancha desde tu casa o desde cualquier lugar. ¿Te imaginas? En febrero del 2023, Llega el lanzamiento alfa de la plataforma. Después que The View, durante todo un año, ofrezca experiencias gratuitas para que vayas descubriendo la magia de lo que estamos creando para ti. Y se inicia la distribución de las experiencias, amigo y amiga. Se comienza a repartir ganancias entre las unidades. Y voy a darte claves para que entiendas el roadmap de la compañía. ¿Sí? De 1 a cuatro años van a llegar los primeros ingresos potenciales en ventas y oportunidades, para todos los que se unen. 2026 en adelante, se va a iniciar el potencial de ingresos serios. A partir del séptimo al décimo año, después del lanzamiento, ¿sí? ocurrirá un gratificante potencial de ingresos en la vida de las personas que tomamos la decisión. Y a partir de los 12 años de existencia, según la planificación, seremos una de las compañías más grandes en el mundo. The View es simple, pero poderoso. Hay dos formas de generar ganancias en euros, una a corto plazo y una a mediano plazo. Estamos construyendo un nuevo mundo, un nuevo mundo de oportunidades, algo que va a crear un legado en la humanidad y que va a dejar un eco en la eternidad. ¿Sí? Estás a una sola decisión, una sola decisión de cambiar por completo tu vida. Contacta con la persona que te ha hecho ver este vídeo y dile que te muestre esa llave de riqueza que tenemos preparado para ti.